nosotros no podemos estar promoviendo esa parte, pero tenemos la, que promover las cosas correctas y como debe pero ser la realidad. La campaña eh, eh, abiertamente es hasta el día 14 Ajá. y en televisión y cerrada entonces el 15 usted se recoge a reflexionar como un bien de, santo. de manera que esa reflexión le permita a usted tomar la decisión de cuál debe ser el alcalde que debe Re, eh, llevar los destinos de determinado uh -huh. municipio para el día usted ir ya con esa conciencia y esa mente transparente que le permite emitir su voto. No es, la... Eso es lo que tenemos nosotros que Eso que es lo que, es que produce, dice la ley. ¿eh? Correcto. Que no Entonces, digo lo que nosotros. nosotros que queremos eh, eh, eh, eh, ir, que ir en componente ¿verdad?, sí, sí, sí. Eh, con lo que dice la ley, pues eso es lo que nosotros tenemos que, ah, que promover. Antiguo, él es un tipo. vamos con el primer eh, tema. El, pap el papel de los partidos políticos frente a los votantes. Bueno, recuerde que no le decía por teléfono ayer, eh, en función de eso fue que le eh, acordamos eso, que el mismo presidente dijo, el partido que lleve más votantes a las mesas, ese es el que va a ganar. Ramón Mira, Antiguo. Los partidos políticos han perdido un, una gran cantidad o un alto porcentaje de su credibilidad. Ya los partidos políticos no son lo que era el partido reformista con Balaguer, el mismo PRD con Peña Gómez y después el PRD con, con Juan Botch. La gente eh, ha ido perdiendo credibilidad al extremo de que hoy por hoy la gente en este próximo torneo electoral votará por gente. Los votantes votarán por gente, por candidatos más que por partido. Eh, noto eh, Quizá con rareza que el Partido de la Liberación Dominicana está promoviendo, o quizá no por rareza, está promoviendo más al partido que a su candidato. Escúcheme, dec, cuando decimos que la gente el, el, el, ha ido perdiendo la confianza en los partidos, podemos decir también que la gente ha ido perdiendo la confianza en la gente porque los partidos son tres letras uh -huh. conformados por gente. Pero en, antes votaba por el PRD eso y una, decía una nuestros abuelos de, lo, lo decían eso. nuestros abuelos y nuestros padres decían yo soy PRDista de sangre sí, de corazón. no decía no decía yo soy peñagomista de sangre decía, yo soy PRDista, yo soy reformista porque quienes conformaban esa reformismo al, ese al extremo al extremo al extremo de que llegaron a decir bala eh, el reformista y así fue existe por Balaguer uh -huh. pero el partido primero Ahora no, ahora es la gente. Tanto es así, que tú ves que la, eh, Leonel se va y conforma un partido en 17 días sí. y dice que pasa a ser la tercera fuerza. Uh -huh. Eso nada más se da cuando tú no crees en el partido, eh, cuando tú no crees en la gente, o sea, sigue, no crees en el partido, perdón, si no crees en la gente, sí al hombre. Cuando tú no crees en la institución, sino en el que la dirige. Cuando tú no crees en la estructura, sino en quien dirige la estructura. Entonces, los partidos políticos se han estado perdiendo, o se tuvieron perdiendo, porque te repito, te intentaba decir que al salir para acá veía a un dirigente del Partido de Liberación Dominicana hacer sobre hincapié en el poder y en la capacidad de movimiento de gente que tiene el Partido de Liberación Dominicana, más que en promover las virtudes o ventajas que tiene el candidato. Y que la semana pasada. En una es... encuesta se lo dijo, que la. la, la... Que el, ahora mismo el pueblo cree más en un, en, en un candidato que en el propio partido. Bueno, en el partido de la Liberación Dominicana, históricamente, a la sazón Leonel Fernández presidente, siempre Leonel estuvo por encima de la valoración del, partid sí, del, sí. del partido. Sí. Esa debacle, esa, de, de, ese descrédito de los partidos de los partidos. Y, y, eso, y eso, no comienza... es, eso no es como contraproducente, Antigua. O sea, la gente cree y... más en Leonel que en el partido. Más sin embargo. Eh, esa, esa credibilidad que, que pudiera tener, lo mantiene dentro del mismo partido, al que la gente no cree eso es de alto peligro ¿Eh? eso es de alto peligro porque nosotros podemos tener un venezolanazo aquí ¿Sí? porque como yo no creo en el partido cualquier cosa que llegue ahí y lo veremos en, la, en, en, la, en las elecciones municipales, tú lo verás Tú vas a ver muchas cosas ahí, el, dirigiendo, lo, dirigiendo el, el, los consejos de regidores y las alcaldías. Porque, te repito, la gente entiende, en este, sobre todo en estas elecciones divididas en febrero y en mayo, ahora la gente no entiende que votar por el candidato de un partido contrario al mío no es una infidelidad política al partido. Hay inmensidad de gente que estando en el PRD, que está aliado a, a, al PLD, pudiera sentirse motivado, comprometido a votar por Siquio, que está del el PRM. Hay una gran cantidad de gente que está en el partido Alianza Social Demócrata en el del de, perfumado, como se llama, Guillermo, uh -huh. eh, que son revolucionarios, casi comunistas, sí, sí, sí. que Pero... pueden votar por Miledi o por Siquio, <risa> entendiendo que no le son infieles a su partido, porque no hay fidelidad. El, el votante no se siente, no está fidelizado. Los partidos soltaron en banda a los votantes. Al extremo que tú oyes una, una frase lapidaria que se ha estado acuñando en los últimos años eh, eh, eh, en el país. Y dice eh, eh, que te plantea que el partido yo lo uso como una estructura para llegar. Y así mismo son los candidatos que lo dicen. Mira que los candidatos promueven ellos, ellos, eh, pero, más que el propio partido. Hay algo que, que tengo cierta, y vuelvo y reitero, que eso me parece como contraproducente. Cuando, por ejemplo, la gente puede creer en el dirigente y no en el partido. O sea, eso como que no es chocante. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Y, eh, guardando la distancia. Por ejemplo, en el caso de la dirigente del PRM, Farid Raful, que goza de una popularidad eh, bastante amplia o sea la gente pudiera creer en Faride y no en el partido en el que ella pertenece sí, sí. pero donde yo digo que puede ser contraproducente pero oh sorpresa de la vida la gente cree en ella pero tú estás en un partido donde la gente no cree en él por poner un ejemplo puede ser por ejemplo en el caso de Leonel la gente pudiera creer en Leonel y no en el partido en el PLD por ejemplo cuando estaba en el PLD entonces es ahí que yo siento como que no hay como cierta afinidad hay mucha gente que del Partido, de la Libra, del Partido Revolucionario Moderno que votaría por el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay muchas personas, muchos votantes que siendo, estando inscritos en el Partido de la Liberación Dominicana pudieran votar por Faride por la impronta que ha puesto en la, en la Cámara de Diputados. Eh, en, en el, por ejemplo, en el PRM hay gente que no va a votar por Farideh. ¿Y entiende que no es infiel al, a su partido PRM porque Faride no está con que se lea la Biblia en la escuela? Bueno, por las razones que entiende yo digo... Porque... Ahora, a la, al, cuando la gente vaya a votar pues, en las elecciones nacionales, entonces los partidos están haciendo todo el esfuerzo y te digo que, intento decirte que escuchaba un dirigente del PLD... Hablando más de la fortaleza del partido de su, de su, que de su, de su, de su candidato. En, en las gestiones de Leonel Fernández, presidente del Partido de la Revolución Dominicana y presidente de la República Dominicana, siempre estuvo enfocado en promover más la figura de Leonel que al partido. Y cuando el partido tenía 52% de adhesión o de, de intención electoral, de Leonel rondaba los 56, los 57. Leonel siempre se mantuvo con uno entre 5 y 8 puntos y eso es por encima del PLD se hace y por su comportamiento y por su comportamiento Recuérdate libre. que son los partidos los que pagan los que eh, des, de, desacreditan son los partidos los que disminuyen la dignidad del votante comprándole su intención sí, sí. lo que le llaman la conciencia no venda tu conciencia recuerda que son los partidos los que promueven la compra de la cédula son los partidos que promueven la compra de la intención, el, el deslocamiento de de, del electorado para que no pueda votar, para que no pueda ejercer su derecho al voto libremente. Entonces, todo ello tú lo, lo, lo sumas y te da lo que te planteo. Los partidos políticos, en esta pregunta tuya, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en este proceso? Es un papel, si se quiere, pírrico respecto al... La, a la opinión que tiene la gente de sus candidatos, de algunos de sus candidatos, porque lógicamente hay el partido, la estructura no se llega al gobierno, no se llega a dirigir la, los resortes del poder, sino a través de un partido. Claro. ¿Mm? La, ok, la gente vota por el partido o por el candidato. En este caso, que es un poco complejo, que usted diría, bueno entonces, ¿por qué vamos a votar por el PRM, por el PLD, por la Fuerza del Pueblo, por cualquier otro de los otros partidos que se estarán terciando? Porque, por ejemplo, con la gran cantidad y de manera individual, aquí hay gente que ni siquiera se conoce. O sea, que eso es algo que podría ser un poquito difícil. O sea, ¿por quién votar por el, por el candidato o por el partido en, ya, ya. Específicamente en estas elecciones Pero también Víctor hay que pensar Que, que antes eh, los partidos Tenían una línea política definida Tenían eh, ideología, ideología <risa> Tenían todo eso Y había gente que votaba por eso Ahora no, ahora tú dices Yo conozco a Leonel, él me puede Él y yo somos amigos O yo conozco a Binadel, él y yo somos amigos Yo voy a votar por Binadel porque hay que estar lo mío Entonces lo mío viene a sustituir la ideología, las bases de los partidos, la, la, la, la, la conciencia de, de votar, porque ah, se convierte lo mío viene siendo desde un empleo de 350 mil pesos, 500 mil pesos, a un bono un bono de sí. luz de 50 pesos. Sí, ¿Te entiendes? Yo entonces, digo ahora entonces la gente sigue. Tuve. ¿Quién le puede suplir eso? Porque no, le, no lo mueve, ese, ese, ese mareamiento que tiene la gente, que tienen los políticos, que ya hoy son morados, hoy son medio, medio, medio olivos, eh, eh, violeta morado, mañana rotado. son blancos, vuelven atrás a los... Entonces, es, entonces, eso ha hecho que la gente dice, no, pero el color no que importa, lo que importa es que el tipo que me va a resolver es el que se mueve. Sí, pero yo digo específicamente en esta coyuntura, por ejemplo, cuántos candidatos a regidores lleva cada partido. Pero te, pero, eh, por ejemplo, 13. Uh -huh. ¿Eh? Aquí para el ayuntamiento la, de la alcaldía de aquí, okay, so, más 13, que, o sea, 13, suplentes. 13 cada partido, uh -huh. ¿Eh? sí, son 39, uh -huh. más, más 39 suplentes. Uh -huh. sí. Entonces, ¿por quién va a votar la gente? ¿Por el partido o por el candidato? Puede votar por el candidato, va a votar por el candidato más que por el partido. Porque no, ahora, es, que, ahora. no, no es, no estoy planteando que todos los PRMistas van a votar por los PLDistas. No. Estoy planteando la, el tema de la credibilidad en función de la fidelidad. No hay compromiso con el partido, no. hay, o hay mínimo, menos compromiso con el partido que lo que había hace 10 años, 15 años atrás. O sea, ustedes van a votar por el partido. sí. Tienen que votar por el Ahora, partido. ¿Usted sabe por qué va a votar por el partido? Porque esa cantidad inmensa de candidatos no lo conoce nadie.